Hola gente, buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo a donde, estés, a donde estén o cuando vayan a ver este video. Bienvenidos una vez más al canal amado Banda. Mi nombre es Edgar Rivero de aquí, de Montevideo, Uruguay. Y hoy les traigo una propuesta, bien, para los que deseen participar en, en mi canal, tener una cuota de, cuota de participación, bien. Entonces mi propuesta sería... Eh, yo dejaría eh, mi número, este que en este momento lo voy a poner en pantalla, bien, y lo dejaría en la descripción de este video eh, para, a mano para que lo puedan eh, copiar y pegar, bien. Eh, y la propuesta sería en que ustedes tuvieran un poquito más de participación como suscriptores o seguidores del canal, en el cual... Eh, Ustedes grabarían un video de un minuto, dos, tal vez tres, o lo que dure el video, ¿bien? Eh, eh, apoyando o interpretando cánticos ¿no? de la de religión, que puede ser de cualquier línea, de Ogun, de Caboclo, de la línea de Kimbanda, Eshu de o de Pombashira, Bien, el cántico que ustedes más guste y yo lo pasaría aquí en el canal. La idea al inicio sería este, postear, ¿no? subir estos videos una vez a la semana, teniendo siempre y cuando tenga suficiente eh, compilado para hacerlo. ¿no? Y bueno, esa era, es la propuesta que yo lanzaría al aire y a ver quién se sumaría. ¿no? Eh, y bien, hoy trataré gente sobre lo que sería algo de la mitología yoruba, ¿bien? Sobre la creación del mundo, del ser humano, ¿no? Y todo lo que existe, según eh, esta creencia, ¿no? Eh, creo que no tiene desperdicio este video y les va a gustar mucho y espero que, le, que los atrape. Bien, eh, dicho esto, voy a lo que es el propósito del video. Son varias las versiones de los mitos, de Los orillas, y como en todos los mitos, algunos son incompatibles entre sí, pero la escénica de los orillas pueden ser perfectamente absorbidas a través de la, estas narrativas. Para los yurubas, la mejor representación del mundo es una calabaza dividida al medio, una de las mitades constituye el cielo, olorum o batalá y la otra mitad constituye la tierra Aoye-Odudua. Al principio de todo no había tierra, y los orillas vivían en el Orum, cielo. Alrededor del Orum, el Señor del Universo, rodeado por Obatalá, Obatalá se unió a Odudua, y tuvieron dos hijos, Aganshu, tierra firme, y Emanjá, ...las aguas de los océanos. Otro mito dice que la tierra era un vasto océano... ...y los orillas deseaban conocer. Obatalá encargó a Oyalá ...bajar a Oye y a la mitad del inferior de la calabaza... ...y desparramar el polvo negro... ...que formaría la tierra firme. Le entregó a Oyalá una bolsa con polvo negro... Y una gallina. Oyalá entonces inició el viaje. En mitad del camino sintió sed. Es cuando aparece Yu y viendo que Oyalá sentía sed, le ofreció vino de palma. Y Oyalá bebió. Y tanto vino bebió Ojalá que se embriagó. Y cayó en un sueño profundo. Y Yu tomó de Oyalá el bolso de la creación. Y lo llevó a Batalá, a quien contó que Ojalá bebió de forma negligente y echara a perder su tarea. O Batalá entonces entregó el bolso de la creación Odudua, que con él, bajo, con, que con él bajó a la tierra, arrojó el polvo negro sobre el océano y convirtiéndose ella misma en una gallina, revolvió el polvo negro hasta que se formaron los continentes y toda la tierra firme que hay. Esa tierra firme es Aganshu, hijo de Odudua e o batalá Creó entonces una gran canoa, con la cual bajaron a la tierra todos los orillas, cada uno eligiendo una parte de la tierra que le agradaba y que pasó a ser su dominio. Es así como Shum y Obá eligieron las aguas dulces, Yemansah eligió el mar, Oyalá los lugares tranquilos, Yansá los rayos y los vientos, Yangó quiso las montañas y los truenos, avalúe la tierra firme. Naná quiso el barro del fondo de los océanos, y el mis y el abismo. Ogum eligió los metales y los caminos, oyóse los campos y bosques, oyumaré el arco iris, y aba los horizontes. Solo Eshu no sabía qué elegir, pues prácticamente nada le agradaba. Y fue así que se consideró dueño de todo un poco, y los demás orillas estuvieron de acuerdo. De esa manera, el mundo fue creado y dividido entre los orillas, y es por eso que cada uno tiene dominio sobre una parte de la naturaleza. Otra de, de los eh, mitos Yoruba con respecto a la creación del mundo y del ser humano sería este: Había una vez un mundo Yoruba donde no había una tierra firme, existía el cielo que era gobernado por el dios Olorum y el océano infinito gobernado por el dios Okun un día Odudua el hijo del dios Olorum se presentó ante su padre quien se encontraba reunido con los otros dioses en el consejo de dioses llamado Orisha Odudua quería crear la tierra firme el dios Olorum aceptó la petición y envió a Odudua a ver a el más sabio de los dioses del orisha, el dios Or Orunmila, dios de las profecías. El dios Orunmila le dijo a Odudua que para crear tierra firme necesitaría una bolsa donde colocar cinco objetos, una cadena de oro, una concha de caracol llena de arena, una gallina blanca, un gato negro, y una semilla de palmera. Los dioses le dieron el oro a Odudua para crear la cadena, mientras Orunmila le entregó el resto de los objetos que necesitaba. Cuando tuvo todo preparado, Odudua ató, ató la cadena a una gran nube, se echó de la bolsa a la espalda y comenzó a descender de lo alto del cielo hacia el mundo del océano. Cuando Dudua llegó al final de la cadena, se dio cuenta que aún le faltaba mucha distancia para llegar a la superficie del gran océano. Pero recordó las palabras del dios Urumila, que le había dicho que vertiera desde el cielo la arena que llevaba en la concha de caracol y que dejara caer la gallina sobre la arena. Cuando la gallina cayó sobre la arena depositada en el océano comenzó a escarbar y a dispersar toda la arena con sus cinco patas separadas separando las aguas donde caía la arena. Sí, las gallinas tenían antes cinco patas pero eso es otra historia. Y al dispersar la arena se comenzaron a formar los valles y las montañas. Sobre una de estas colinas o dudua saltó y la llamó y le y fe. desde allí podía contemplar cómo la tierra firme se extendía más allá de su vista luego haciendo un agujero plantó la semilla de la palmera y ésta creció en un abrir y cerrar de ojos y y muchas más semillas cayeron y fueron creciendo miles y miles de palmeras que se extendieron por toda la tierra recién formada. Odudua se sintió muy orgulloso de su obra, y se asentó a vivir en estas tierras con su gato negro. Con el tiempo, Odudua comenzó a aburrirse, y decidió excavar en la tierra hasta encontrar arcilla, que tomó para moldear a los hombres y a las mujeres. Mientras trabajaba en la creación de los hombres, tomaba de vino de palmera. Al otro día le pidió al dios Olorum que le diera vida a las figuras que había creado el día anterior. Y cuando éstas tomaron vida, Odudua vio, Odudua vio que muchas de ellas que había creado mientras estaba borracho eran deformes y feas. Prometió que nunca más volvería a beber y se, dio, y se dedicó a crear seres perfectos. Cuando Lorum le dio la vida a estos, comenzaron a trabajar en la creación de la ciudad de Ile y Fe. se convirtió en el protector de la humanidad y, en especial, de los deformes. Y todos los dioses del Orishá se sintieron felices por, la por lo creado. Todos excepto Okun, el dios del océano, que nunca fue consultado de la creación de la tierra firme y desplazando sus océanos. Y desde esa época siempre amenaza la tierra y sus habitantes con grandes olas tratando de recordar el espacio robado por Odudua creando grandes inundaciones en la costa. Bueno gente, estas fueron dos eh, de las versiones eh, de los Yorubas, según los Yorubas, del mito de la creación del mundo y del ser humano. Eh, algo este, casual que encontré en, en cualquiera de los dos mitos, de las dos, ¿no? dos leyendas, es que se nombra una tal bolsa de la creación. Y para quien, el que no lo sabe, en prácticamente todas las civilizaciones eh, estas narran que los dioses bajaron a la tierra o ingresaron a la tierra o a este plano dimensional con una bolsa que le llamaban la bolsa de la creación. Que incluso está re, eh, registrada en jeroglíficos ¿no? de las diferentes civilizaciones es muy raro no eh, tal vez los yurubas no contaban tan solo leyendas y mitos, tal vez ellos estaban contando a su manera lo que pudo haber sido la creación de este mundo y, al, y todo ser vivo en este no bueno eh, los dejo eh, recordándoles nuevamente este, su suscripción que nuevamente digo, es gratis y no cuesta absolutamente nada. Es gratis en absoluto. Bien, eh, los dejo. Hasta el próximo vídeo Y un gran ayer para todos. Chao, chao.